No estaba grabando, no te creo No te creo, conchito. O sea, me creerían que estuve hablando solo 20 minutos Hablando sobre el tema Y no grabé Bueno Cosas que pasan bueno, intentaré que me salga toda la primera ya que ya hice un pequeño gran ensayo hablando solo durante 20 minutos ¿Cómo están mis noob bikers? Espero que estén bien, yo en este minuto no estoy bien, estoy algo agobiado, algo enojado y algo frustrado hoy día mientras estaba trabajando me llegó un mensaje y nada hacía presagiar lo que vendría después cuando vi mi mensaje en WhatsApp decía CERNAC Y yo dije, ¿what? Y hice clic. Me topé con la confirmación de aquello que muchos que tenemos la Honda CBR300 y la CB300R ah, No queríamos que llegara a Chile Pero sí llegó La confirmación del de recall de la marca Ayer en el CERNAC se publicó la noticia de este recall las personas que me ven de afuera, eh, para que sepan o para que entiendan un poco, el CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor, es como un ente fiscalizador que vela por los derechos de los consumidores. En resumen, lo que podemos ver acá es la publicación de, del recall, digamos. ¿Cachai? Y acá dice: Alerta de seguridad. Motocicletas Honda de 300 centímetros cúbicos, modelos CBR-300R y CB-300R, año 2018 y 2019. Inicializadora Honda Motor de Chile, Sociedad Anónima, ha informado al Cernac una alerta de seguridad. Para sus motocicletas marca Honda de 300 centímetros cúbicos Comercializados en Chile entre el 2018 y el 2019 Debido a un desperfecto en la caja de cambios dentro del motor Fuck, fuck nigga Acá en esta parte donde dice descripción del producto eh, Hay un archivo que aquí dice alerta de seguridad En este archivo les va a aparecer el BIN o el número de chasis ese número lo tienen ustedes en el papel de sus motocicletas Ustedes descargan ese archivo Excel y pueden revisar si coincide con alguno de la lista En mi caso, no sale No sé si sufrir por qué no sale o no sé si quedarme tranquilo Ya les voy a explicar un poco más adelante el por qué Acá sale un código del CERNAC que es el 19070B02 Aquí dice descripción del defecto Un error de fresado en el eje primario de la caja de cambios Puede generar el desplazamiento de un seguro de retención Generando ruido en el motor Y el posible atasco de la rueda trasera Repito, posible atasco de la rueda trasera Ok, imagínense vamos a 160 ¡Bum! Se te atasca la rueda trasera nos vemos. Posibles riesgos, dice, posibles caídas y accidentes. Muchísimas gracias por informármelo. Eh, por ahora no hay antecedentes de accidentes. Las instrucciones a seguir. Verificar si el BIN está dentro de la lista negra, por, por decirlo de alguna manera. En caso de dudas, enviar comentarios a contacto.motos.onda.cl. Eh, que dudo que contesten, pero bueno. Agendar una visita en el concesionario onda de su elección. Acudir al concesionario para la reparación de la moto Está de más decirles que hoy día llamé directamente al número que te dan en onda para ver este tema Y estuve 40 minutos en espera, o sea, nadie me contestó Además de esos 40 minutos, que fue la, última, que, que, o sea, que fue la llamada en la que estuve como más rato esperando eh, Hubieron como dos más de 20 minutos, o sea, estuve una hora 20 esperando que alguien se dignara a contestar en Onda, y nadie me contestó. Eh, después llamé a otro número que aparecía en Onda y me dijeron la única manera, o sea, lo único que usted puede hacer es llamar al otro número. Yo le dije, llevo mucho rato esperando, he llamado muchas veces y nadie me contesta. Me dijo, es que es la única manera. Lo otro es que mando un correo. Bueno, voy a mandar el correo. Hacen este... este mea culpa de publicar en el Cernac directamente, eh, que hay un recall y que hay un problema con la motocicleta Pero no son capaces de poder contestarte el teléfono Y decirte, oye, haz esto, esto, esto O sea, nosotros somos los consumidores Ellos deberían estar ahí Ya, así, arreglando las motos Ellos deberían estar así, contestando los mensajes Y contestando los mails De todas las personas que compraron sus putas motos Espero que esto mejore Ahora va lo último que supe hace un ratito Cuando ya me venía para casa que uno de los chicos del grupo, porque esto lo empezamos a comentar en el grupo de la onda CBR300. Y bueno, uno de los chicos se acercó a la concesionaria. Les voy a leer textualmente lo que nos colocó acá en el grupo. Dice, cabros, estoy en el servicio técnico y me dicen que es una campaña que todavía no sale. Que, que a ellos no les han enviado Cómo solucionarla O sea que las, por lo menos la concesionaria Donde se acercó este amigo Todavía no les han informado Cómo solucionarlo Pero al parecer eh, si sí están enterados ¿cachai? De hecho fue Él fue el primero que llegaba con la falla Que es el piñón Del eje principal de la carga Y para llegar ahí Tienen que desarmar el motor Completo como no sabían, me dijeron que se comunicarían con Onda Chile y me llamarían. O sea, las concesionarias tampoco saben cómo arreglar el problema. Y al parecer no están muy, muy informados tampoco al respecto. Ay, ay, ay. Ya. Eso, eso es más o menos como la información que yo manejo del minuto. Eh, no manejo mucha información como podrán ver Pero ya hay luces de que el problema que muchas personas como yo No queríamos que llegara, llegó No queda nada más que esperar para la gente que sí está en la lista Yo he tenido hace ya un par de días o semanas Un pequeño problema con mi moto No lo había confirmado ni tampoco lo había comentado Porque la verdad es que no, no sabía qué era Pero hoy estoy como... Fuck. O sea, estoy así bajoneado mucho Uno, porque eh, no estoy en la lista del recall Y yo creo que el problema que está teniendo mi moto tiene que ver con eso Espero que no, espero que no y sea otra cosa, no sé Pero por ejemplo, hoy venía en mi moto andando de lo más bien Y tuvo una baja de velocidad brusca, así como que casi atinando a frenar me sentí mal porque ya venía con esta cuestión del recall. Y yo dije, Fuck, no, no puede ser, mi moto no está en el recall y posiblemente estoy teniendo el problema. Espero, no sea yo. O sea, espero que el problema que está teniendo mi moto de esa baja de fuerza no tenga que ver con el recall. Y más que nada sea, no sé, los inyectores que están sucios. O no sé, o.. No... La bujía, batería, no sé, bueno, no sé, pensar que es la batería es un poco raro, pero no sé, que sea otra cosa y que sea fácil de arreglar. Y en el caso que sí, efectivamente, sea del recall, no sé qué voy a hacer porque yo no estoy en la lista del recall, ¿cachai? Entonces, estoy mal, estoy algo agobiado. De todas maneras, igual voy a seguir llamando a Onda, voy a seguir viendo qué puedo hacer y si no, directamente ir a hablar a la concesionaria donde yo la compré y ver qué puedo hacer como consumidor. Eh, es un tema bastante importante Se los quería comunicar No manejo mucha información como pueden ver Más que la que está eh, Digamos en internet Porque ni siquiera me pude, me pude comunicar Con Onda direct directamente por teléfono Si llego a tener Más información se los voy a hacer saber, ya que yo sé que muchas de las personas que ven mi canal tienen la moto. Si ustedes llegan a saber algo más al respecto, agradecería pero muchísimo que me lo dejaran acá en los comentarios. Que me hagan llegar esa información también por mis redes sociales, Facebook, Instagram... O que directamente me manden un correo al cual voy a dejar en la descripción de este video. Además, les voy a dejar el link directo del CERNAC del caso abajito en la descripción para que ustedes lo puedan revisar y puedan bajar el Excel de, del listado y puedan verificar si efectivamente ustedes también están llamados al recall. Bueno chicos, los voy dejando. Espero eh, no estén en el listado. <risa> Espero también que, si es que están, puedan solucionar su problema. Y espero también yo solucionar el mío, que no sé qué problema está teniendo la moto. Y también les quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que no fueron pocas, fueron bastantes las que me estuvieron hablando por interno, avisándome del caso, avisándome, mandándome el link del Cernag, avisándome que el recall sí va y todo esa shit. Así que muchísimas gracias, chiquillos. De verdad le agradezco mucho. Hasta incluso me llamaron para avisarme. Así que muchísimas gracias. De verdad le agradezco, Caleta, el cariño que me están. Entregando ustedes, de verdad En este tipo de cosas se, se nota Así que de verdad chiquillos Muchísimas, muchísimas gracias Si llego a tener más información, se los haré saber Así que eso pues chicos, nos vemos muy, muy, muy pronto Chao, chao, chao